Ajá, bro, que interesante, ¿no? Súper interesante eso, ¿eh? Ah, bro, bro, bro Interesantísimo, ¿eh? Ese campeón me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Adelante. Ah, Dios Dios, ¿cuánta vida más me pretendes quitar, tío? O sea, bro, al ratio, ¿sabes? No vea, la, la, la tiro caso se fue a la puta ah, Venga, venga, pa para mí, venga Manín, maní, manín Allá arriba, allá arriba A la torreta de mierda Y yo, todo el mundo jugando a ese personaje, bro Porque la han bufeado y yo, de verdad De verdad, bro. de verdad Hostia, al super ya, gente Si el torneo Hostia, ¿qué haces, Iyo? ¿Veis a lo que me refiero? ¿Cómo coño me ha matado? ¿Ese puto personaje tan malo? La... ¿Qué cojones haces, bro? Una esa, ¿sabes? Vaya cagada que acabas de cometer Ah, encima la Moira le salva, tío Esto es flipante, bro bro Moira, Está al carayo. Al carallo, oh, genso. Illo, Illo, Illo, Illo. y yo yo iyo ¿Y el bicho ese? Pesado, tío ¿Qué tú? Illo, que se lo coge el frielo, ¿eh? O sea, de loco, chaval A ver, Diva, puedes ir al carallo Un poco así, bro, un poquitín Con más huevazo. Hombre, a chuparla, tío, el bicho ese Illo. Chacho, mullallo Ajá, parálisis del curso, toma píllala amigo Te dejaron, creo que la frente un poquito rolla, ¿no? Rollita, bro, el este man, ¿sabes? Mira, mientras que el equipo captura Yo, el terrible tanque un terrible tanqueo. Y yo, dónde va, Genzo Pero qué coño te crees, tío. Vale. Tío, exagerado, claro. ¿no? Como tienes un support, ¿no? Free to play, tío. Free to play. Uy. Ah, ahora ya no tiene support. Buah, bueno, como metáis aquí con como le me a la hostia este ya hemos ganado. ¡Y tú te bugueado! ¡Y te estoy bugueados, ¿Cómo? Aquí no escapa No os escapáis ni de coña, ¿no? me da igual. En la vida, qué asco, tío. ¿Cómo le está soportando también eh? Terrible matado también El el, el, el game, tío Me ha matado, chaval Quite el man, tío Bro Let me win Toma ya ¿no? Nos vamos a la carroza, La cabargata de reyes Toma Pilla La piroca Eh, eh, eh Te querís, hermano Tú no celebras Y yo va a tirar la ulti Será personaje Viste tú ¿De tú, luta Qué buena, eh, diva Tía, buenísima, tío Que no se note, ¿no? Que ibas a tirar la ulti Creo que no se notaba, ¿no? Plan rollo, no No he jugado diva Vale, desde aquí, hermano, y te tuve, y te tuve el, el puto bicho, tío. Y te tuve el puto bicho, bro. A ver. Ah, sí, sí, pega, pega, pega. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. ¿De dónde va, churra? Que te quería, que tenía yo menos vida que qué, ¿no? Tu puta madre. Boom. Ah, hola, ¿qué tal, Diva? ¿Quieres morir a manos de Sigma? Toma por culo. Ven para acá. Ese quién es tu dirás, amigo. Tú no, tú, no, tú, tú, tú no soportes a nadie. Toma. Eh, Moira, Moira, Moira. Ya nos vemos, ¿no? O sea, Kyle. Y yo, ¿tú en el nivel 16 no estaba roto en el LoL? Ah, perdón, me he equivocado <risa> Blizzard no copia el LoL, no y adota ¿Qué va, bro? ¡Amigo! ¡Que ir, sí. ¿Dónde van ¿Dónde vas, Moira? ¿Dónde vas, Moira? Ah, buena eso hermano Te has puesto, te has puesto un, un bicho que me va a dar un montón de vida Gracias Un puto tanque me va a dar vida infinita Más 10, ¿y yo dónde vas, Moira? ¿Me puedes decir, hermano, qué hace la Moira? ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces, bro? Respeta, respeta los rangos, bro o sea, Respeta los rangos, manito Respeta los rangos, mamá huevo Si no puedes ni conmigo, bro no, pues, Y te tú la moira, tío Se escapa la perra No me lo creo, eh Toma, bro, píllate Esto un estoncillo ahí de gratis Dale, dale, dale, dale Dispara, ñam, miam, miam, miam. Y te la moira, tío Que intenta No entiendo eso Vale Si me curas bien, tío Ya la cagó, eh Ya la ha cagado muchísimo, bro no, por culo. La moira, tío La moira es el focus ahí arriba <tose> bueno, Vamos a poner la pantallita aquí y vamos a ver si puedo subir aquí para matar a la Moira. Estaban mucho por culo, hermano. Sí, por culo que estaban. ¿De ¿Qué? Tuite, tuite, Mierda, tire la. Vaya tela, el burst que le he metido ahí. Hola Moira, ¿qué tal? Puedes morirte ya, chaval. Tú no sabías que mi pelota, las bolas chinas, hasta que tira el personaje. ¿Eh? ¿Y yo, qué haces? Y yo? ¿Qué haces, pero? O sea, Se te va la pinza, no amigo mira, moira. te que sí tío. te que iris, tío. Por favor. Por fa Dios, Dios, Dios, ¿cómo me meta a mí, tío? En serio. O sea, podéis ser más tristes. O sea, los payos eso, pueden ser más tristes, loco. Vete al carayo? Más triste imposible, ¿no? O sea, amiga. Cojones, tío, ¿dónde está? Me caes con tus muertos. Casi me revienta. Bueno, gracias por curarme. Soy tu tanque, tío. que es eso, yo. ¿Eh? Ah, la última de la mierda del personaje ese. Hola, bro, ¿qué tal? Soy yo. <risa> me pasa, que, amigo, que. Bueno, yo creo que el personaje lo manejo yo mejor que tú, eh. Cuidado. Eh. Tracer, vete a tomar por culo un ratito, ¿no? Con los saltos de espacio temporales esos pajeros que me trae. Tío, exagerado el personaje, ¿eh? Chiquito el DPS que me lleva. <risa> Avanzando, gente. Ey. Digamos aquí está, ¿no? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Vale, ahí. Este es ya el carallo, Y todo el mundo jugando esa mierda, tío Sí, sí, sí, ¿no? Ajá, ajá, ajá Allá, allá Allá, allá Allá, allá, tim Allá, allá, team para casa, manín Los dos los dos, me mis dos mejores tanques, ¿sabes? Sigma y este Y yo, a ver ¿Esto qué hace? ¿Moira? Hermano, Moira ¿No asimilas que has perdido esta ronda? ¿O qué? ¿Cómo va eso, hermano? Dímelo Cuéntamelo Dios, mil Mil y pico de vía, ¿eh? Increíble, hermano A peso partido A peso partido Puntuación 3. <risa> ganaré yo O sea, ganaré yo Ganaré la partida Cambiando objetivo Vamos a pillarnos de primera a esta, ¿vale? Ahora O sea, ¿qué? Ah, vienen de allí Se han pillado la piba que cura O sea, la piba del, del hielo, tío Adora a la exploradora A ver tú, bochorno Se llama bochorno no No vea, ¿no? No vea bochorno, ¿eh? ¿Dónde va, yo? ¿Dónde va bochorno? Ajá Qué pesado, loco O sea, la peña no se aburra de jugar el ninja, el AliExpress, tío O sea, el puto Power Ranger de la AliExpress Bro, que no Me ha matado y todo, ello por no, por no haber activado a la E, tío Increíble, bro, bro De locos, eh Mira, mira lo que hemos jugado, mira Wow, lo, Dios eres pro, eh Que pro, tío Wow man. Cuidado, yo, qué nivel, eh wow. Qué nivel, chaval Si no se pillan a Orish Me, me voy Sigma, eh No sea fuera de coña Si no... Eh, y esto Eh, quién coño quiere boniatos Boniatos calentitos Vamos a defenderlo, o sea, a, a Hyde. Sosos Hyde. No pueden ganar, o sea, estos perros no pueden ganar. O sea, imagina, ¿y que ¿Se imagina? que qué se un perro de esos aquí? Están aguantando muy bien sin mí, eh. O sea, mágicamente no ha muerto ninguno del equipo. A ver, compadre, te lo voy a explicar bien claro. Vete ya el carajo. Bro, y el otro. Chacho, moira, ellos. Chacho, moira. Tú no te cura a ti. es el otro tonto. Detrás de ti. Detrás de ti, imbécil Ven, ven, Moira, ven se vea, se vea, se vea, Te lo voy a explicar, Moira Hice tú, tú el fallo Vamos allá, van a jugar eso, ¿no? No pasa nada, bro Y yo, exagerado, hermano, el personaje ese ¿ves? Que eso es normal y yo, Actualización ayer, Blizzard, toma, fúmate otro o sea, de gratis así De gratis, mané De gratis, churra O sea, eliminación es 18 Dios, 28 lleva la puta a sombra, eh. increíble Hemos perdido la primera Tiro, pues GG A ver, ellos le tienen miedo a esa puta mierda de personaje Guapísimo Vale, pues vamos a poner aquí la... Vamos a ponerlo ya Y yo, chacho Mira, mira que es abusivo Una peña, tío, jugando el... ¿Dónde vas, ellos? Y, yo? y, yo, y yo, que me, yo, que me dais todo, ello. A ver, amigos Explicado Tranquilo, ellos Chacho, tío, Moira, ve, vete al carallo, ¿no? Bro, bro, que Moira Me cago que he muerto, Moira Falla ahí, en ¿eh? verdad no vais a pasar aquí, lo sabéis, ¿no, bro? Ya me pigue a mi main A mi main, bro Un pum carallo ¿Dónde Ese está ennortado, ¿eh? ¿Al puñetazo vivo quiere? ¿Al piñazo? ¿o oh, Toma pi que hace, tío? O sea, insensato Hermano, ese nota es un... ¿Qué haces, tío? Si ¿Sí quita la última marca, marcado, torreta que tiene la última moira, ¿eh? Cuidado Gente, no, puede, no pueden pasar aquí, gente Lo tengo en partida Y tú, tú, la moira, tío, chacho Toma, pilla esa Si no se hubiese movido Y yo me mata, me mata, me mata Cúrame, pisa Cúrame, churrita, gracias por lo, menos para, por, por lo menos para poner la pantalla aquí Vale, lo hemos stunado toda la puta cara Tengo la última breve, ¿eh? ¿Qué haces, bro? ¿Pero qué haces, tío? Está jugando muy bien la sombra, ¿eh? Tío, te odio tanto Moira que lo siento. No le he dado. Increíble. Iju, iju, iju, iju, ¡Qué abuso, tío! ¿Qué coño me ha matado, loco? ¿Quién me ha matado? Ah, ¿me ha matado eso encima? Loco. ¿Qué puedo hacer la torreta esa? O sea. Convertirse en un puto dildo, algo. No, exagerado, ¿eh? Coño, para 22 kills que llevo, loco, que me delete eso. que lleva cuánto lleva? 20. Ya ves. Flipada. ¿Qué hace el, ¿Qué hace, tío? ¿Qué hace el fallo ese, loco? ¡Qué fantasma, eh! Todo lo que, todo lo que todo eso esos son iguales, tío, de, de payaso, porque coño pasa? Ajá. Yo, yo poco mal. ¿Dónde no, va? Eh, yo, que ¿Has dejado tu equipo sin tanque, eh? Amigo, yo de ti no me iba muy lejos, eh. Gracias, moira. Qué fatiga, ¿no? De, de, de, o sea, fatiga de peña. Y yo si le doy de aquí con el pirocaso. La pi. No, en verdad la queda. Aquí no pasa eh, compadre, con la, con la cabalgata La puta cabalgata de, de carnavales eso. Uh ya mo Ah, allí vienen, toma, pilla, pilla esa, bro. No, te muevo ahí la pantallilla. Vamos ah, a darle. ajá Párteme, párteme la pantalla, bro. Ahí va, ahí va, va. Que vayan entrando. Mierda, se lo cargó, bro. ¿Y eso? Vaya paranoia de Ulti, siempre me parece una puta paranoia de Ulti eso. Muy buena esa, la, la, la, la, la sombra. Bro, eres un pez de boca ahí jugando el bicho, ese compadre. No te aburro, ¿qué? Venga, ah, pez de boca. Peclo acaso, eh. ¿Toma Kenji para que aprenda a jugar ninja, toma para que pille En sorry, bro El pay to win Se quedó atrás, vale Y yo, que haces, Moira? ¡Moira! No le doy ni una, eh O sea, con las putas bolas eh. Moira, muérete ya, hija Pesado ¿Qué tal, bro? ¿Cómo estamos? Eh, con el escudito, Mordekaiser Muy bien, eh Mira que ya en el LOL No te llevas tú, básicamente Que viene el mierda ese Qué pesado, loco ¿Dónde está? ¿Ha tirado la ulti? Dispara, dispara, dispara Dispara, dispara, guarro, dispara Mano, este personaje, es ¿eh? lo, más, lo más Pestoso que podéis echar a la cara. Y toda la peña jugándolo, compadre. No, ve. No, ve. ¡Ah! O sea, racha de 6 asesinatos Robó Y yo llevo cuánta? 28 kills, hermano. O sea, no. No, tío. Loco, que tengo. ¿Cómo puede ser que me delete tan rápido si no está mal el personaje ese? Lul, lleva yo, 40 kills. Lleva la, la sombra, eh. Be careful about this. Ganamos, gente. 60 segundos, un minuto queda. ¿Veis hay aquí un cipote, o Literal, manín. Después del evento de Halloween. ¡Ey, gente! Algunos rapping, dude. ¿Dónde estás? No pasan de ahí, ¿eh? Ah, buenas horas te va a poner. No, para que pille. ¿Cómo? A ver, a ver, explícamelo bien. Que no me esté bien. A ver, no me ha quedado claro, compadre, ven. No me ha quedado claro eso, ven. ¿Dónde está la moira? Ven para acá, moira, de mierda. Pestoso. Todo toma. uy! Que se te va la pinza, compadre. Con, con, con, con el alien niña. El AliExpress, el ninja del AliExpress Que me mates para eso, bro ¿Cuánto va a Va 21, tío. O sea, ¿cómo puede ser que ese personaje mate, tío? ¿Cómo puede ser que ese personaje mate algo? En plan, solo tiene buena el... la E, ¿eh? o ¿sabes? Lo siento, main eh, ninja del AliExpress, o sea, ey. Y... Así, ah, pr prueba esta. Prueba esta, el acero del rey de Dragón, vete y ya. ¿Tú quieres, Jackie Chan o qué te pasa? acá, ¿no? Moira, ven, toma, pilla. Joder, puta, moira. Te has pedado. Y yo, ¿y la torreta de esa? ¿Dónde está? Bro, y la torreta de esa pezosa. Y yo, en putos, eh, En putos pasillos de personaje Godit. Jugada destacada. Jugada destacada. ¿Cómo no, tío? Soy un Gengi. Mírenme, mamá. Mírame, mamá. ¡Juego solo! Surprise, motherfucker. No veas como tiene lo tuyo, churrita. Era una, ¿eh?